Guardianes de la Naturaleza es una experiencia que pensamos desde Fundación Temaiken, en el cual lo que queremos es conectar a la gente con la naturaleza. Un guardián de la naturaleza es una persona que en su lugar, en el mundo, hace algo para que el mundo sea más sano y sostenible. Es fomentar diferentes acciones que podemos hacer desde nuestras casas para el cuidado de los animales y el medio ambiente. Es una persona que cuida el patrimonio natural, siendo consciente y responsable. trabajamos en un equipo transdisciplinario. Tenemos un componente vivencial en vivo y en directo en el parque, combinado con una eh, experiencia de realidad aumentada, inmersiva, en la cual podemos jugar y convertirnos en guardianes de la naturaleza. Tenés cuatro grandes aventuras. Puedes sumergirte en el océano y conocer cómo los plásticos afectan a la biodiversidad marina y revertir este problema. Podés llegar a la selva y ser un turista responsable y conocer mucho más sobre la biodiversidad de la selva. Podés llegar al delta del Paraná y conocer cómo los bosques y los ecosistemas nativos son deteriorados y cómo hacer para restaurarlos. Y también podés ser un guardián de las especies amenazadas, conectándote con muchas especies que tienen problemas de conservación y teniendo comportamientos mucho más beneficiosos para que se conserven. El mural que quisimos representar junto a Temayquén habla sobre el cuidado del medio ambiente y que tenemos una salud que sería un planeta y todos formamos parte del tanto la vegetación, los animales y el ser humano. Es aprender divirtiéndote, viviendo una experiencia muy significativa que va a convertirte en un guardián de la naturaleza. Vení a visitar el bioparque Temaiken. Vení y convertíte en un guardián de la naturaleza.